Vamos a hablar de alimentos o compuestos, contenidos dentro de los alimentos que pueden prevenir el desarrollo de un tumor o todo lo contrario. Radiación radiactiva, distintos agentes infecciosos pueden causar alteraciones en el ADN y en lo que nos vamos a centrar hoy, que es en la dieta. Y también la célula, una vez producido el daño, tiene distintos sistemas para reparar todo el daño inducido. El cáncer es una enfermedad en su mayor parte evitable, que la podríamos prevenir porque los factores que la inducen los podemos controlar externamente. Encargan a grupos de científicos a nivel mundial analizar lo que está publicado científicamente y ver si hay una evidencia suficiente para decir que un nutriente concreto se asocia inequívocamente al desarrollo de un tumor. Este es el grupo que en el 2014 encargó un trabajo para evaluar si la carne procesada y la carne roja se asociaba a, al desarrollo de determinados tipos de, de tumores. Pero por otro lado, la carne y los pescados, aunque sean cocinados, tienen proteínas y micronutrientes, hierro, vitaminas que son eh, beneficiosos para, para nuestra salud. Si ahora me sacan aquí un platito de jamón con mi cerveza, me lo tomo, no me lo pienso. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Que el consumo medio de carne eh, en Europa es de 50 a 70 gramos al día y en España es de 200 a, a 300 gramos. Estamos muy por encima de la media de consumo de carne. ¿Llevamos ahora una dieta mediterránea? No. Llevamos una dieta occidental. Llevaban una dieta mediterránea nuestros abuelos hace 50 años. Tomamos muchos alimentos que han sido procesados y que contienen todas esas nitrosaminas que sabemos que dañan el, el ADN. ¿Cómo trasladamos alguno de estos compuestos al laboratorio y vemos si podemos utilizarlos como la terap una terapia contra, contra el cáncer? La vitamina D llevamos estudiándola décadas parece ser que disminuye el riesgo a desarrollar muchos tipos de, de tumor. Y ahora voy a pasar a un compuesto que hemos utilizado nosotros en el laboratorio, que es la criptosantina, Aquellas poblaciones que en el suero en su suero de, de sangre tenía más niveles de beta cristosantina el riesgo a desarrollar cáncer era mucho menor. Traigo algún otro ejemplo que hemos utilizado en nuestro laboratorio. Uno es con un compuesto que se denomina luteína y aquí lo único que sabemos es que los individuos que durante un mes tomaron esta luteína, sus células reparan mejor. ¿Por qué y por qué no? No lo sabemos. Es decir, a veces se queda ahí porque las financiaciones se acaban, es, es complicado muchas veces ir más allá. Esta es la, la diapositiva final, muchas gracias por estar aquí y no ver el fútbol.